Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Y como saben, cuando llegué a la Argentina, bueno, tuve que salir a buscar un lugar donde vivir. Y estoy viviendo precisamente en un departamento compartido donde tenemos acá a Mati, que es uno de los roommates. ¿Qué tal? Sí, sí. A la vez se sumó una persona más a vivir con nosotros que es Milla. Soy Milla, soy de Irán y vivo en Argentina. Y estamos esperando a un rato nomás que van a ser las 6 de la mañana y va a comenzar qué? A el año nuevo persa, el año nuevo iraní se llama Nordus. Norus. Nordus. y ahora Milla junto a Mati están yendo a una cena a la cual yo no voy a ir porque es en puerto madrid y cuesta 2500 pesos el plato bueno, y aparte no. Sí. Eso, está queriendo comenzar, Pero igual no tiene nada de típico la cena o sea, Es un bar no, es Acá un, no hay nada y Dani no, no hay, podemos claro, Por eso no voy, es un bar así careta Con vista al río, Puerto Madero Pero vamos a quedarnos hasta las 6 de la mañana Que ahí es donde realmente se celebra el año nuevo persa Así que vamos a hacer una despedida Y ustedes van a ver cómo pasó toda la noche Hasta que lleguen las 6 de la mañana 6 y media casi de la mañana Ciudad de Buenos Aires Milla y... ¡Esperando Hola, su año nuevo! Misha, ¿qué significa Norus? Nuevo día ¿Y, ¿Y por qué lo festejan hoy? hoy? es el primer día de primavera Todo es nuevo No mm. hay que desearlo otra vez Después y al de Algo importante para que le diga a mi mamá y lo juegue a la quiniela ¿Qué año es? Eh, vamos al año 1400 Ah, es re importante, o sea, es un cambio de ciclo sí. ¡De siglo! Sí. Y esto no tiene que ver con el Islam. No, nadie. O sea. Ese es de ¿Cómo se dice Zartush, papá? Es una religión muy antigua. Como la religión del antiguo Persia sería. Sí. Pero hoy en día, por más que seas musulmán en, en, en, en Irán, también festejan esto, ¿no? Es como una idolatría. No, porque ese se queda de Zartush en Irán y año nuevo para iraníes es este. Y algo que me llama la atención es que es ahora a las 6 de la mañana, a 6 y pico. Cambia, cambia todos los años. Y cambia como, lo que 6, y coda. Y lo loco es que lo celebran todos al mismo tiempo. O sea, no es como, como en otros años nuevos que va cambiando país bueno, a país porque, por la hora. No, porque es año nuevo de Irán. Tenemos que celebrar con tiempo de Irán, no tiempo de acá. O sea, en todo el mundo estamos celebrando al mismo momento. 6 de la mañana, 5 de la tarde. Bueno, eh, y, y en Irán... Más. En la una de la tarde. Y ponele, como siempre cambia el horario, te cae en un horario distinto, eso es muy loco, o sea, te puede caer a las 3 de la mañana, ahora como acá a las 6, a las 5 de la tarde. Es que tenemos que estar en casa cuando cambia la hora, después tenemos que ir a casa de familias y saludar a todos. Y comemos masitas, ¿no? Malditas, productos secos. Está ahí la es, familia de Milla saludando. Solón Noruz Barak. ¿Está bien? Sí, sí, muy bien. Es así. Noruzmo Barak, salsa, mesa, salsa. ¿Hay que saludarse? Sí. Por más que haya coronavirus. <risa> <risa> ¿Qué es todo esto que vemos en la mesa? Ese se llama así. Tiene siete cosas que empiezan con C. Farsi. y ese se llama Senjed okay. Es un fruto seco. Ese es eh, para quedarse Es como eh, nacer otra vez. Vamos a probar el Senjed ¿Se pela? Sí. ¿Y eh, se come? Eh, su piel es muy eh, Ah, gris. no, es como un dátil, como pensaba yo. Ah, ah no, bien. Ah, está muy cansado. No, no, ella sí, ella sí. Una hora, dos horas, ah. ella, una hora. Una hora. Uy, aquí, para ver la vida, yo tomar, y ya sabes, sofrer, saltar, Es raro, como comer una alfombra. mío pero es dulce, ¿no? ¿No es dulce? No, alfombra dulce. No, alfombra dulce. No, pero ese tiene... Es como una calpaquian. ¿no? Pero tiene mucho, como... Cosas buenas, vitaminas, cosas... Es como una medicina. ¿no? Segundo es... Manzana roja, eso es para salud y belleza ¿Vos sabes que en el año nuevo judío también se empieza con manzana? ¿En serio? Sí, manzana sí. con miel ¿Con miel? Sí, qué? para que empiece el año dulce Ah, y eso se llama sabre, es una planta Es como un producto pones para que salga Y ponemos acá, es como, ese es para que desee Y eso tenemos hasta el día 13 de Nourdes y después ponemos en agua intereses de nosotros vamos a la naturaleza y ponemos en agua para que toda energía negativa salga de tu casa veo ahí ah. estos huevos pintados no huevos no sé por qué ponen porque no tienes sin sí, huevos huevos eh, en Parsis es difícil pero eso no sé por qué ponen tienes que pintar y poner o sea se pintan con unas caritas no o eso... puedes poner cualquier cosa Después veo chocolate. Ah, chocolate y frutos secos no tienen, sí. Pero ponemos porque chocolate es eh, dulce para tener cosas dulces. Empezar con cosas dulces y con frutos secos. Gracias, Mishan. Eh, bueno, nos llamamos Marcita. Ese es chocolate de la paní. Mm. ¿Es <ríe> chocolate de bariloche mm. Gracias total. Nada mejor que celebrar el Año Nuevo persa con chocolate rapanui de Bariloche. ¿eh? No. Muy típico. Ese es para tener más palata en año. Ponés para que viene más palata. Y pusiste pesos argentinos. Bueno, no tengo palata de año. <risa> <risa> o sea, una, no vale. una, pusiste sí. una moneda muy fuerte y confiable y está bien. Y mm. también había vino que empezó con CHE, pero a la vez porque son ah, Había siete cosas y ahora sacaron el vino porque no toman alcohol. Ponen vinagre. Vinagre. Es ah, este. acá adentro hay vinagre. Sí, eso es vinagre. Es vinagre común. es para como... Eh, infectar, in, desinfectar. Desinfectar, sí. Y ese es somo eso también comemos con chabob. En y que es como un condimento Tiene color eh, como sol Como cuando sale sol o ajo también es para estar lejos de enfermedades Porque antes era como medicina Hay que mirar la vela y pedir tres deseos Que no se, come, no se dicen No, no se dicen pero que mirar la Ok, los voy a pedir y también tenemos una, un almuerzo muy especial. ¿Almuerzo? Sí. ¿Hoy? Hoy. pescado con arroz y verduras. ¿eh? ¿Y lo cara. vas a hacer acá? Pero después de mi caraba. Quedaba... Viste que, que malos son mis peces. No me dieron un día para mi año. ¿no? Sí, Misha. ¿Y qué, qué venden en tu local? Es un local de... Que en cosas diferentes. De Medio Oriente, China. Es un lugar muy lindo. Bueno. En el 11. Vamos. No, pero es un barrio feo. De ah, Milla acaba de calabarme un puñal bardeando a mi barrio. El barrio más lindo de Buenos Aires. <risa> no, ¿En, en serio? Se, se vi, ¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno, no soy argentino, no puedo decir cosas malas sobre Argentina. <risa> Pero preguntarle de él, que es argentino, qué opinión tiene No, si sí, sí, sí, puedo evito, no sé ¡No! Me están hiriendo el corazón ¿Vamos a bailar? Vos bailame y yo filmo Vos sabés, mi jam y la liberación Mirá Mati sacando el paso iraní, ¿eh? Che, Milla, y contanos cómo fue que viniste a, a la Argentina Mi papá tenía un amigo, tiene un amigo, que vive en Mar del Plata La ciudad más linda del mundo Bueno O tampoco te gusta Mar del Plata No, es lindo, pero para la casa Y él estaba hablando con mi papá y yo quería salir de País. Elegimos eh, Argentina con mis padres, con dos. Para mí, eh, porque tenía... ¿Cómo es? P podía estudiar Yaratis acá. Y yo quería estudiar. Y también quería trabajar. Yo tengo mi título, pero en Irán. ¿Qué estudiaste en Irán? Ingeniera de Química. ¿Y eh, no puedes trabajar? No. ¿Por qué? Por ser mujer. Pero vine acá... Mar del plata, dos tres meses ya estaba en Mar del Pelata y no podía encontrar ningún trabajo y elegí, eh, decidí venir a Buenos Aires que es más grande, hay más oportunidades para trabajar Primero quiero hacer un doctorado ¿En? En eh, in, ingeniería química o otro. ¿En ingeniería. la UBA? En UBA es difícil porque si no tienes DNI no puedes hacer CBC y no puedes entrar ¿Y cuánto hace que llegaste a Argentina? Un año y medio. Nada. Para mucho. <ríe> y, la, y, y la mayoría de ese tiempo con cuarentena. O sea, sí, no viviste eh, la Argentina creo que real. Sí, justo un año. Milla volvió de trabajar y se puso a preparar un arroz que me encantaría que pudiesen sentir ustedes. El aroma de esto es espectacular, no saben lo que es. No, no se puede sacar la tapa. No, nunca. No. no. no. Us, pues puedes... lo sacamos Lo sacamos cuando vos lo muestres. Sí. Tiene un buen olor. Sí. Mmm, me da la mierda. Ese es azafrán. Ah, metes el azafrán en un... Ese azafrán es traído de Irán. Sí, sí. Y vos sabes que el azafrán vale más que el oro. Sí, igual azafrán de Irán es lo mejor que hiciste en el mundo. ¿Por qué no importás azafrán de Irán a la Argentina? Porque tiene mucho ley ah, para importar azafrán. Pero este lo trajiste de Irán. Me mandaron, pero solo pueden mandar 12 gramos. Nomás. ¿Sí? Sí, ahí Milla, te quería preguntar qué es lo que más te gusta de Buenos Aires, de Argentina, de todo. Pero en vez de respondármelo vos a mí en mi canal, podemos hacer que la gente pero te tengo siga. Tengo que pensar más. Bueno, pero lo vas a responder en tu Instagram. Así la gente te sigue, lo vamos a escribir acá abajo. Y ahí vas a responder qué es lo que más te gusta, lo que menos te gusta de Buenos Aires. Y muchísimas cosas más de un iraní en Argentina. Síganla. ¿Cómo te siguen, Milla? Evergreen. Evergreen. .a Ok, lo vamos a escribir ahí. ¿Y por qué Evergreen? Es significa de mi nombre. Siempre verde. Sí. Ella la tenía guardada para una ocasión especial y la voy a. ¿Vas a, vas a tomar la Voy a tomar Coca-Cola, sí. ¿Ven? A así. ¿Ves? ¿Oles? ¿Has Hace unos días que estoy diciendo olfato, no mentira. <risa> no sé si olas o no. Tiene una pinta bárbara, ¿eh? Uh -huh. Es arroz a la persa. Eh, acá no puedes conseguir arroz persa, pero conseguir arroz pasmati. En Irán nadie compra arroz pasmati, solo la gente pobre compra. ¿Sabes cómo se llama esta comida que es especial de Nodus? ¿En ¿Qué, qué, qué consiste? ¿El arroz? Arroz con pescado. ¿Con el pescado? Que el pescado es un salmón. No, pero es un pescado. Acá no conseguimos pescado iraní Ah, y lo reemplazaste por salmón Sí Se llama sabzi polo o Sabzi -polo es arroz que tiene esas cosas Y maji es pescado Ah, mira, bueno, yo como vegetariano tengo solamente arroz <risa> Vamos a hacer la escena de fuego que es probar el arroz A ver qué tal está increíble podría Increíble Che, es un plato para todos los días. Igual con lo que cuesta el azafrán me imagino que no se puede. Pero está tremendo. Mati, ¿a vos qué, qué te pareció? Mm. Nunca lo probé así me parece. Pero excelente, ya está. me encantó. <risa> Milla, algo que me llama mucho la atención es que estás comiendo con cuchara y tenedor. Bueno, sí, es más fácil para comer. Las... Ah, acomodás ahí con el tenedor sí. y le metes a la cuchara. Sí, es más fácil. A mí me es más fácil con palitos. ¿Palitos? Sí. No, pues, China. Es un chiste. Sí. Vamos a probar. ¿Cómo estás comiendo, Feibel? Espectacular. O sea, es facilísimo porque después de venir de China que comemos con palitos, esto es sí. reglado. <risa> Creo que iraníes no tienen paciencia. Que quieren comer rápido. Rápido, claro. Con el se mm. te caen un cachito más. Sí. Con el palito, bueno, se caen un montón. Con esto Es como... difícil. No está es mal, eh. Difícil. Lo voy a implementar en, en mi vida real. Este es más fácil. No sé cómo, cómo ustedes comen con tenedor. Bueno, y así con este almuerzo, vamos a decir, familiar Vamos a cerrar este capítulo de Un Topo por el Mundo sí. Y Misha, ¿cómo se saluda? ¿Cómo se dice adiós en persa? Jolafets Jolafets ¿Está bien? Sí Jolafets para todos ustedes, feliz años para Happy todos los persas Happy norus Happy Noruz, eh, ¿cómo se decía en persa? Salenov Mubarak Salenov Mubarak Feliz año para toda la comunidad persa y nos despedimos de este capítulo por el mundo y nos vemos la próxima.